Para habilitar o deshabilitar secciones o módulos dentro de Canvas lo que tenemos que hacer es en cada uno de los cursos vamos a la sección de configuraciones y después entramos a la sección de navegación. Ahí en navegación le podemos decir si queremos deshabilitar o si queremos habilitar alguna sección. También lo podemos hacer simplemente arrastrando. Una vez que terminemos de decidir cómo queremos que quede todo, le damos guardar. Saludos.